Hola, digan hola. Hola. Hola. Y acabamos de cruzar... Espérenme. Acabamos de cruzar el metro, el río por metro para ver la perla y todos los edificios que están aquí. Y estamos muy impresionados, ¿cierto? Sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Impresionados? Cara Impresionados. Así que... Esa es la perla, que quizás ustedes no la ven impresionante, pero en vivo sí lo es. Otro edificio, otro edificio muy grande, el edificio de Cuchillo, que se llama Cuchillo porque aparentemente sienten que es como una daga en el corazón de Shanghai hecha por un japonés, por lo tanto a ellos no les gusta, pero nosotros la encontramos muy bonita. Así que así es, esto es Shanghai del otro lado del río.